¿Me diste? Ah. Ese es el prestigiado colegio Hogwarts de magia y hechicería. Permanece oculto del mundo y solo los elegidos pueden verlo. Está bien, mira. Este hasta lo pueden hacer en sus casas. Todos los moguls que te ven. ¡Moguls! ¡Moguls! Los humanos que no tienen ninguna habilidad mágica yo, Vamos a empezar con el primer diálogo de escorpión Y ya después tú, los que no son escorpión Eres tú Sí, sí, sí. Bueno, pero... ¿Sí se da aquí? Se ve bien puro y, y como que... Como que no me da buena espina estar en este tipo de lugares, güey Yo soy guerrero y yo no le saco Voy a esperar cinco minutos más Y si no, a chingar a su madre ese pinche maguito No, no hay hechizo para eso Su efecto dura 40 semanas Lo siento No, no es cierto. Aquí va. ¡Finite incantatem! ¿Qué te pasa? ¿Me viste cara de que trabajo en el pasaje esotérico? Uf, te pasas. La verdad es que esas cosas no funcionan. El amor es mucho más complejo. Dime, ¿qué clase de amor es ese donde una persona es sometida? Y, y como que no me da buena espina ese pinche letrero que dice ¡Ruinas peligrosas! ¿Cree que sea una...? ¿Creen que, ¿Creen que sea una señal? Y vieras que me he metido en lugares culeros, ¿eh, güey. El pinche Bombay de Garibaldi, güey. El Cheluca allá en Cautitlán El Amadeus allá en Ciudad Juárez. Hasta el pinche foro Alicia. Hasta en el pinche foro Alicia ha ido, chinga. Hasta, hasta el pinche foro Alicia ha ido a caer. Mi, mis cambios no importan tanto. ¿Y el putazo que me diste? No es pinche resentido. Mejor explícame. Es este pinche lugar. Wey. Nada de magia oscura, nada, nada de eso. La verdad no cuesta nada. Todos los jóvenes magos pueden desarrollar y aprender a controlar sus poderes, de importar su situación en el Nada, nada de magia oscura. Nah, no, nadie... nada, <risa> nada, nah, nah, nah, nah, nada de magia oscura. De verdad, no cuesta nada. Todos los jóvenes magos pueden desarrollar y aprender a controlar sus poderes sin importar su situación económica. No, no creo, no creo. Acá puro fregón en las diferentes casas. Mira, estaban Minerva McGonagall. La conoces, ¿no? Hagrid, un gran amigo. Lupin, Snape y mi queridísimo Dumbledore. Que en paz descanse. ¿Qué? ¿Gandalf? No tengo la menor idea de lo que estás hablando. No, no, no, no, no creo que te estás confundiendo, ¿eh? Ya, ahora sí. Cinco minutos más y si no a chingar a su madre, ¿eh? Ya, voy a esperar cinco minutos Ya, ya Ya, ya, ya la chingada Voy a esperar cinco minutos más Y si no, a chingar a su madre Y si no, a chingar a su madre ese pinche maguito Ahora sí porque no, traga... por no te tragaba Ahora sí porque no te tragaban ni tus tíos, cabrón, así Ahora sí porque no Ahora sí porque no te Ahora sí qué no le caías mal Ahora sí porque no le caías bien ni a tus pinches tíos, cabrón Pinches Pinches chute pinches chi... Pinches sustos, güey. Con razón te, con razón te tenían ahí abajo de las pinches escaleras guardado. Ya, ya, no, ya, ya, no seas chillón, güey. Ya, ya, no seas chillón. Toma, ya, ya, no se chillón. Agarra tus Barbies. Ya, ya, no seas chillón. Agarra tus Barbies. Ya. Y el putazo que me metiste. Espérame. Eso sale con Polish. ¿Cómo ves? Buenísimo. Oye, igual ni le damos como otra vuelta. Sí. Pero como más contento. Nada más, creo que te noté serio al principio. Ok. Ajá. Pero, ajá, ah, como que sí te, está, como que te da risa el escorpión. Más o al. A eres desmadroso y todo, como, o sea, como si te vas cagando un poco de la risa de él. Ok, ok, va, va. O sea, como que si sí eres mago y todo, pero dices, ay, este pendejo. O sea, como ajá. que. Ajá. <risa> ok, entrándole más al juego, así, a, a, a su desmadre, ¿no? Poquitín. Como en esa situación, si sí has visto los escorpiones al volante, quieres sí. invitar, luego vas y te. <risa> claro, claro, claro. <risa> Ajá, ajá, ajá, ok como, como en esa actitud Dale Como divertido desde el principio Ay, cabrón O sea, pues sí, divertido en general Como que te la estás pasando bien con él Órale Dale, me late Ahí te va Vamos por la pasada dos Ya quisiera el pinche David Copperfield el, Ya quisiera el pinche David Copperfield O el pinche Drusco hacer esas suertes Sí te voy a pedir que no faltas al respeto a mis súditos sé, sé que algunos ni se bañan, güey Sé que algunos ni se bañan tan seguido, pero no, ninguno es mu... Pero no, pero no nos mugrosees. Seguro ahí le andan entrenando las patitas al diablo. No, no, nada de eso. Ay, güey, pinche maguito Roddy, quien te viera. Ya quisiera el pinche David Copperfield o el pinche Drusco hacer esas suertes. Shh, no, no, no, no. Shh. Pues dijiste el nombre de... ya sabes quién. No, no, el innombrable. Aquel que no debe ser nombrado. Desde que era un bebé quería terminar conmigo. Él fue quien mató a mis padres. Pues entonces sí estamos hablando del mismo. Por él tengo esta cicatriz, mira. Es la marca de cuando me quiso hacer el que Dabra. No seas pinche sentido. mejor explícame. ¿Qué es este pinche lugar? <ríe> seas mamón, güey. ¡Ay sí! Los pendejos no lo ven, ¿no? Es un pinche... Es un pinche terreno baldío. De seguro ahí... De seguro ahí andan... De seguro ahí... De seguro ahí le andan tronando las patitas al diablo No seas mamón, ay sí, los pendejos no lo ven Si sí, es un pinche terreo baldío, güey De seguro ahí andan, de seguro ahí andan tomando De seguro ahí le andan tronando las patitas al diablo Ay, ay, güey ¿Y el putazo que me diste? Pero no me lo digas, dije piénsalo Pon atención Ahora, usando mi magia, mi poder Te apuesto lo que quieras a que llegaste a un Cinco ¿Eh? Gracias, gracias, gracias ¿Eh? ¿Qué tal? Que sí, haces magia se enseñanos un truco acá, güey Acá, cabrón, güey Para impresionar a la banda Te voy a enseñar uno Este hasta lo pueden hacer La gente que te ve en sus casas Todos los moguls que te ven lo pueden hacer ¿Se, se lo sumo? O sea No mames Ah, se lo Ah, oh, ya, oh, ya quieres que lo suma? Ah, oh, ya quieres que lo suma? Ah, oh, ya quieres que lo suma? Pues eso soy experto eh. ¿Tantos años? ¿Neta? ¿Tantos años estudiando en Hogwarts para que salgas con esas mamadas? Eso ni es magia, güey. Eso ya lo había visto en alguna otra parte del Alex Montiel o algo así. Si sí te voy a pedir que no faltas al respeto a mis súbditos. Sé que algunos ni se bañan tan seguido, pero no nos mugrosees. ¡Mogol! ¿Y eso qué chingados es? Pues temo decirte, Scorpión, que para eso no hay hechizo. Su efecto te durará más o menos 40 semanas. No, es cierto, no es cierto. Ya, tranquilo. Aquí va. ¡Finite encantatem! Oye. Uh, perdón. ¿Y cómo le hago para desencantarme? Digo, no se le va... No se les vaya... No se les vaya a antojar a las damitas del sur No se les vaya a antojar a las damitas que me están viendo. Bueno, va, va, va, va, va pero luego... Bueno, ya, ya, está, está bien, güey. Pero luego sí me tienes que... Pero luego sí me tienes que enseñar más de esas madres, güey, de, este es el Vigardium Leviosa y el Espectro patrón y todas esas madres, güey. Nada más que. no que yo no tengo varita, yo tengo varota. Y ah. <risa> por cierto, ya, güey. ¿Y no haces amarras No más que yo tengo. más que yo no tengo varita. Yo tengo varota. Ah. <risa> ya, güey, ya. Oye, por cierto, güey. ¿No haces amarras? Ay, no sé. Ay, pinche Harry, sí le sabes, sí le sabes. Yo que pensé que para eso estabas bien meco, güey, pero yo yo que pensé que para eso estabas todo pendejo ahí, todo estúpido, de tu pinche cara, pero no, güey. Entonces, si te encargo, si ves a Germán, yo ni, le pasas mi teléfono, ¿no? ¿Quieres que le suma? Pues eso soy experto, eh Concéntrate, deja de decir tonterías Ahora el resultado divídelo entre dos Ya no piches mames, te pedí un truco con unas clases de matemáticas Ahora lo que te salió, réstale el número que pensaste originalmente Ay, claro, ya lo decía yo Un dios, como ese que tú dices ser, también debe tener su corazoncito, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Me viste cara de que trabajo en el pasaje esotérico o qué? La verdad es que esas cosas no funcionan el amor es mucho más complejo. Dime, ¿qué clase de amor sería ese donde una persona es sometida? Si se busca doblegar a alguien, ir en contra de su voluntad... Si se busca doblegar a alguien, ir en contra de su voluntad, eso, no, obvio, no puede ser amor. Ahí mejoró, ¿no? Si quieres todavía darle que le demos más desmadre, a mí me, me, me, me apego un poquito también a la personalidad de Harry, ¿no? Ves que no es como que me apego un poquito, pero si aún así para que, para que haya mejor le damos otra vuelta un poquito más arriba Más ya en el desmadre, cositas así, puede ser, si no, si con esto tú crees que está, tú me dices Ojo, ojo, este es solo para ti, Debes ser muy cuidadoso escorpión, prométemelo Porque es un hechizo para dejar totalmente paralizado a quien se lo apliques ¿Totalmente paralizado? Sí, sí, sí, como piedra ¿Como piedra? Petrificus totalus. Ah, oh, así sirve, güey? Grajeas. Grajeas Grajeas Ah, qué bueno, Pedro. Yo sí te robo uno, eh, la verdad. El escorpión toma uno y luego el dinosaurio camarógrafo toma otro con su garra. El escorpión introduce el dulce a su boca y comienza a saborearlo. Después el dinosaurio. La cara del escorpión. Se pone color verde y comienza a esquiarse queriendo vomitar. El dinosaurio se pone rojo mostrando que le picó. Pero sigue comiendo aunque le sale un poco de humo de las orejas. El escorpión no resiste más y baja su ventana y vomita. No pinches, no mames, güey. Qué madre me diste, pinche Harry. Son Bertie Bot, Dulces de todos los sabores. Well. Oh, no, man. Pues entonces me tocó el que sabe a madres, güey. A pura pinche mierda sabía. El escorpión sigue haciendo gestos y saca la lengua. No, no oh, Qué soy mami. Pues hay de cereza, chocolate, mermelada, coco, miel, manzana, malvadisco. ¿Y entonces por qué me supo tan culero? Oye, ¿y seguro que no hay de mierda? Porque no, así sabía. No, no, no creo. Acá hay puro fregón. Puro maestro, maestro, en las diferentes cosas. Por ejemplo, estaban Minerva McGonagall, Hagrid, un gran amigo, Lupin, ¿sí? Snape, y claro, claro, mi queridísimo Dumbledore, que en paz descanse. ¿Quién lo conociste? perdón. perdón. Ah, diferentes... Sí. Casas, sí, sí, sí, sí, sí, sí es cierto. Sí. sí, No sabía, pero en los otros... No, no, no creo. Acá puro fregón en las... Ajá. Oye, ¿quieres un dulce? Son grajeas, son vertibot ¿Son vertibots? Son dulces de todos sabores, de muchos sabores. Pues hay sabores cereza, hay chocolate, mermelada, coco... Miel, uy, el de manzana, malvavisco, hay muchos. Ah, pues, porque seguramente te tocó algún otro. Hay sabores extraños. Hay sabor a hígado, a huevo podrido, calcetines sucios, tripas, callos, vómito, sardina, cerilla, riñón. Te iba a decir que si nos echamos una pinche cancióncita acá, una, una del Mago de Oz, por ejemplo. Pero pues, pero pues ya ni nos dio tiempo, güey, así que... Te... ¿Cómo va si nos despedimos con el grito de guerra? ¡Peluchas, no la estuche!